Miércoles, miércoles de Valerza. Una información que salió ayer y que queremos conocer mucho más acerca de este tema. El token de soja, ¿es así? Sí. ¿Qué representa y cómo va a influir en la economía? ¿Cómo estás, Diego? Hola, Nancy. ¿Cómo hola, Diego. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Sí, ayer se, se conoció la primera operación de token de soja a nivel internacional uh -huh. que se hizo en Argentina. Para que se entienda básicamente, si vos querés invertir en, una, en oro. Entonces, ¿cómo harías vos? ¿Irías a comprar? Quizás vas a, a la joyería y compras algo de oro o comprarías la acción de una empresa que produce oro, pero no estarías directamente invirtiendo en, en algo así. Uh -huh. Entonces, para tratar de solucionar estos problemas y otros más, este, aparecieron esto, esta, lo que es la tokenización de la soja, que es que el, el símbolo o el nombre que tiene soya. Uh -huh. y, este, y básicamente consiste en usar la, la, que es la tecnología blockchain de las criptomonedas, sí. en el tema de la soja. Lo vamos a decir, creo yo, que, que de qué se trata. Un productor de soja sí. va hasta un, a una empresa de software y dice, mira, yo produje 10 toneladas de soja. Uh -huh. Entonces ellos certifican que eso está depositado en un en acopiador sí. y registran esos 10 toneladas y te dan un... un un activo digital, en una billetera digital, 10 sí. sojas. Es decir, 10... Como un, como, como un bitcoin. Una, como un bitcoin, pero en así. vez de representar un bitcoin, representa una, soya. una, soya, una soja, claro. una tonelada de soja. Se llama soya, pero claro. representa una tonelada una de soja. Una tonelada, ¿no? Claro, no, no hablamos de un granito de soja. No, no, no, una, una tonelada, tonelada de soja. Entonces el productor eh, certifica esa existencia y la empresa argentina, en este caso, le crea este este criptoactivo en, en, en la plataforma de Ethereum, en este caso puntuales, y, le, y reconoce a través de un símbolo, que es el token, la soja. Entonces uh -huh. dice, este productor dejó acopiado, separado, 10 toneladas de, de soja y tiene entonces 10 soya que es la, el símbolo. Claro. Y después, con esa con esa moneda que está en su billetera digital, puede cambiarla, venderla y, este, y financiar otras, otras cosas. Entonces, ahí, se, ahí está la otra contracara de la parte de que yo te digo, si vos querés invertir en oro, que, si quisieras invertir en soja, ¿cómo harías vos para invertir en soja? ¿Cómo haces para invertir media tonelada de soja que te puedas poner a producir? Claro. y Ajá. si Planta en mi casa. Planta ¿no? en tu casa, un quilombo. Claro. Entonces, para evitar todo eso, la, el blockchain funciona muy bien, porque además el blockchain se apoya en un registro universal, transparente, uh -huh. que todos sabemos todo lo que está pasando, uh -huh. y te permite... Este, eh, hace una inversión mucho menor, sin riesgo, y no estás apostando ni a la empresa, sí. ni tenés que hacer todo el proceso de producción. ¿Se entiende? Claro. Eh, igualmente, eh, digo, Diego, escuchando lo que estás eh, diciendo, es siempre para eh, poder invertir en el, en el mercado, digamos. O sea, eh, si sí. tenés eh, un token en este caso, eh, vas a invertirlo en, en el mismo mercado. No es que podés, como en el Bitcoin, por ejemplo, de ir e, e invertir en otro lado. Como el Bitcoin. exactamente Ah, que es lo Bitcoin. mismo poder, es podés cripto, invertirlo también. Es una criptoactiva. Entonces vos lo podés ah, cambiar bien. por, block, eh, por, perdón, por cripto, este, Bitcoin, por Ethereum, por eh, Carrano, por cualquier otra activos bien. y monedas bien. activas. O sea, se te crea una como un, una moneda digital, bien. pero en vez de ser una moneda digital, se llama token y es una, un activo que representa uh -huh. en este caso una tonelada de bien. soja. También hay otro que se llama Coya, eh, eh, que es la del de maíz que también uh -huh. la crearon eh, acá en Argentina, y que va representando, es un símbolo que representa, criptográficamente, porque las criptonadas la cripto, no, se, se apoyan en, en, en una red que usa la criptografía, ¿no? encriptados sí. este, muy matemáticos, muy complejos, para asegurar la, tra la eh, trazabilidad y las relaciones. Todos sabemos todo lo que hay, es un registro único, y en, sobre esa plataforma crean... Este, este token que representa uh -huh. en este caso una tonelada de soja. ¿Y, y esto eh, ¿qué, re, qué representa para la economía, Diego? Eh, por ejemplo, bueno, yo puedo invertir, pero después eso lo puedo sacar. ¿Va, va a tener también la misma, eh, no. si se quiere, movimiento en la curva como la tiene eh, la Bitcoin? Eh, no, en este, caso, en este caso puntual no, porque la relación, la idea de, de la creación es, es, es hacer una stablecoin, se llama. Entonces, la idea es que. Un, una soya represente una tonelada de soja siempre. No importa, depende de lo que vale la tonelada de soja, sí, es verdad, claro. pero eso siempre es así. Pero vos tenés un activo que tiene una relación biunívoca porque está depositado, en ellos le llaman oráculos, pero son los lugares físicos donde está acopiado la, la, claro. la soja eh, tokenizada, está separada y está uh -huh. en relación uno a uno. Si vos después querés volver a recomprarla, tenés que comprar... Las criptoactivos, o tenés que llevar otras hojas para reemplazarlas. Claro, ahora, ahora Diego la pregunta es ¿cómo lo ha tomado el productor? Y esto es muy nuevo, es muy nuevo. Acuérdate que recién conocimos la primera operación y eso hay que ver cómo, cómo impacta. Me parece que es para dónde viene, sobre todo, este, como una visión de futuro, ¿no? Esto es todo lo que se conoce como este, eh, la descentralización del financiamiento, ¿no? Uh -huh. Esto de que se pueda hace una inversión internacional, o sea, vos de acá en el futuro, el que quiera comprar soja, puede ser un chino, te va a decir, pero el chino no, <risa> no chino. acaban de prohibir las sí. operaciones, y este, pero podría ser cualquier persona que compre una soja, y está comprando soja, no le importa si es donde, donde esté, ¿se entiende? Esa, esa es la... La novedad. Eh, es raro escucharlo, y vos lo explicaste, o sea, no, no es que estamos comprando el granito de soja, sino que va a ser igualmente una, una moneda digital, un, pero eh, vos decís, bueno, compra una soja y es como que te imaginás, ¿no? Un kilo de soja que te llega a tu casa. Claro, eso no, no va a pasar, no, eso no, no vos, pasa. Vos haces la inversión en un activo que uh -huh. tiene su correlato, tiene su, este, su respaldo, este, eso se llama su colateral, uh -huh. es en la producción realmente. Eh, ...acopiada... ...entonces puedo a tener una relación uno a uno... ...así como, no sé si escucharon eh, USDT... O, o ...son criptomonedas que tienen su respaldo en dólares... ...entonces yo tengo una moneda, uh -huh. cript, eh, una moneda digital... ...que tiene y que vale un dólar... ...y ese dólar está guardado... Claro. ...entonces esta eh. tiene estabilidad... ...en este caso es lo mismo pero con soja... ...o con maíz... Sí. Eh, Diego, y pensando en la cantidad de dólares que han entrado... ...gracias a la producción que ha habido este año... De la soja, sí. que creo que ha sido récord la cantidad de dólares que han entrado este año. Sí. Digo, ¿también por ahí pasa un poco para este sector de, de, del campo de resguardarse respecto a alguna medida que pueda haber del gobierno o ya se había pensado? Bueno, esa es, es en la zona gris. Es la zona gris. Todavía no hay. Porque, Porque escuchando lo que decís y pensando en esto, de claro, que sí, fue récord sí. este año la cantidad de dólares que entraron gracias a la soja. Sí. Digo, me parece que es también un poco de escudarse, ¿no? De, de poner un escudo para decir, no, bueno, los dólares yo los voy yo en yo en mi billetera digital, gracias a, a, a mi producción, y acá está, y listo. Sí, no, no, no me toca a nadie nada. Exactamente. Eso lo, lo que tiene la blockchain, es la desregularización. O sea, no hay nadie que administre o centralice. Es una red que no claro. tiene un, un poder central, como pasa con el Banco Central, claro. o como una entidad reguladora. Entonces, vos agarraste, produciste y tenés tu token y después se lo cambias por dólares o lo cambias por un insumo. Claro. En este caso lo que pasó es que el que produjo la soja cambió sus su sojas sus ollas, por, para, a un productor que le pagó la factura de suministros por dos millones de pesos. Entonces le entregó, no sé, 70 toneladas de soja y con eso le pagó. Y el producto que recibió los to el token vendió y ya, ya cobró, digamos. Claro, exactamente. Y alguien que quería invertir una tonelada de soja compró una tonelada de soja. ¿Se entiende? Y ahí es donde se hace el tema de la, de la virtualidad y, y la tendencia, porque así vamos a ver que van a ir apareciendo sí. otras cosas más. Uh -huh. Y, y el, el gobierno, ¿cómo lo toma? Porque con, con esta también, con estas transacciones que se realizan, me imagino también que se liberan ¿no? muchos impuestos sí. y muchas, sí. muchos, eh, si se quiere, sí, sí. informes que se deben realizar, ¿no? Mira, normalmente lo que está pasando es que la tecnología avanza mucho más de lo que pueden regular o, uh -huh. o, o reglamentar. Entonces, algunas veces los alcanza por algún lado, te dicen, bueno, yo te quiero alcanzar impositivamente. Uh -huh. Te lo alcanzan impositivamente y te lo hacen legal. Claro. Pero empiezan a ver el tema de regulaciones, a quién le facturo, cómo le facture, cuál es la base imponible, todo un agujero ahí claro. enorme, uh -huh. aparte de la parte, aparte de, de ver el aspecto de la divisa, ¿no? De la divisa, el tipo de cambio, yo estoy recibiendo dólares, estoy recibiendo cripto, ¿qué es eso? Y, este, ...y eso no está regulado, no está reglamentado bien y no es claro. Lo que sí es, si ganaste, te quiero cobrar impuestos. Entonces, la voracidad fiscal hizo que todos estos instrumentos sean legalmente aceptados... Uh -huh. ...porque tenés que declarar impuestos. Uh -huh. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento? No se, no se sabe bien, hay un montón de aspectos no, no regulados. Bien. Eh, ¿Viste que El Salvador ha sí. aceptado el Bitcoin para sí, sí, hacer sí. las transacciones? Voy a comprar un chicle, te pago con Bitcoin. <ríe> con Bitcoin. Eh, sí. ¿eso puede llegar a pasar aquí en un futuro cercano o lejano? Da la sensación que vamos sí. a eso, ¿no? Va, va, da la sensación que va a eso, obviamente que tenés alguien que está que tiene... El, el, el Salvador no tiene Banco Central, uh -huh. ellos tienen claro. una moneda que es el dólar. Sí. Entonces, como no tiene Banco Central, no tiene el conflicto que existiría en otros países que tiene el Banco Central. Entonces, es ahí hay un tema de, de tratar de superar esta... Esta, esta restricción, no porque es un cambio de paradigma. Nadie regula nada. ¿Cómo que nadie regula nada? Acá en Argentina, que nos regulan todo, es algo difícil de asimilar y difícil de, de aceptar, digamos. ¿no? Claro, y tenés después, China me parece que prohibió. China prohibió, pero ellos crearon sus propias criptomonedas. Claro, bueno, ahí está. Ahí está. Por, digo, uh -huh. por eso digo, la tecnología y, y esa tecnología va, va a aparecer. Avanza, sí, sí Avanza, sí, sí. viene el futuro. Bien. Eh, bueno, entonces tendremos que hablar de los activos de la soya después. Sí. ¿Y ¿Cómo hacemos? ¿Puedo comprar media soya? Puedo claro. comprar media, 0,005 soya. Claro, viste soya? cómo pasa con el Bitcoin, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí, eh, no, claro. Seguramente en los próximos días, las próximas semanas nos vamos a ir enterando más acerca de este tema y cómo podemos hacer, si nos puede favorecer a los que no tenemos nada que ver con el campo, a los que quizás no si sabemos nada, de cosas. Sí, así. se nos muere la plantita en la casa, pero compramos soya para tener como activo, ¿no? Así. Gracias, Diego. Bueno, nos vemos la semana que viene. Esa charla Bravo, va a estar en las redes sociales? La subimos sociales. en las redes sociales y cualquier cosa nos buscan en ver 499 que es la oficina, y este y si no, lo buscan en las redes sociales. Las ¿sí? redes sociales. O nos buscan, nos mandan un correo a inforobavalerse.com.ar. Perfecto, Diego, te agradecemos vale. entonces. Vemos. Gracias, Diego. Chau.